Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el cual están encontrando todos los tips y todas las mejores noticias de este naciente imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna y el día de hoy vamos a hablar del cáñamo industrial, sus mitos, sus realidades. Hay muchas cosas que hemos hablado en todos estos videos, hay muchas que hemos hablado en todos estos video y hoy vamos a hablar de esos mitos y realidades y recuerda que faltan 22 días, solamente 22 días para este primer congreso de medicina y agroindustria del cáñamo. Así es de que si tú quieres un lugar presencial. En este primer congreso de la medicina y el cáñamo, de eh, la, la agroindustria del cáñamo, si quieres un lugar especial, si tú quieres un lugar presencial y no solamente estar en vivo y estar con nosotros, conviviendo con los pioneros, con el doctor Rubén Pagaza, con la doctora Mirna Flores, con todos, con todos, con todos los que van a estar ahí, los del Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos y Cuerpos Indígenas, eh, todos los de Canasur, nuestros amigos Rada Artiachi y Memo Artiachi, con con, pues, con todos lo, los que estamos que, también de canamicho Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a pues a irles llevando este congreso. Entonces vamos a hablar de los mitos y las realidades porque nada más se hablan las cosas buenas del cáñamo, nada más se usa como promoción. Mucha gente es lo que está haciendo alrededor del mundo y ya hay estudios, por ejemplo, de la Universidad del Estado de Nueva York donde han pues visto... ¿De qué será? O sea, ¿si ¿sí será realmente todos esos beneficios y esos privilegios que hemos visto del cáñamo? ¿O solamente los del mercado recreativo, los que quieren regular el mercado recreativo, le han dado toda esta publicidad, tanto en Estados Unidos, ya ven, le, le han dado una super publicidad al cáñamo, le han dado una superpublicidad al CBD, pero buscando como endiosar los atributos, eh, tanto del cáñamo como del CBD, metiéndole millones de dólares en publicidad, pero eh, para al final del día justificar la regulación 420. Entonces, esta Universidad de Nueva York, se, del Estado de Nueva York, comenzaron a hacer estas pruebas y vieron realmente, estuvieron viendo todos los beneficios reales que puede traernos el cáñamo y todos los que no. Hoy nada más les voy a mencionar uno para que estén atentos, y es, eh, bueno, hay dos cosas que son muy claras. El cáñamo tiene más de 4.500 aplicaciones. Hay quienes dicen que más, hay quienes dicen que menos, pero necesitamos ver también cuáles son viables, cuáles son viables para, pa, para la economía, ¿no? Cuáles son viables para la industria, cuáles sí se pueden aplicar, cuáles sí pueden generar más empleo, cuáles sí pueden generar más progreso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estábamos analizando el tema de la construcción, de la bioconstrucción con cáñamo. Aunque nosotros hemos hecho algunas pruebas, también eh, en, en esta Universidad de Nueva York, del estado de Nueva York, hacen ese experimento. Y, y al final del día, pues sí es aplicable el cáñamo en la bioconstrucción. Hay hormigón de cáñamo. Eh, tiene algunas desventajas, como por ejemplo, eh, todo lo que tiene el tema de, eh, de la humedad. Pero eh, no es aplicable ya en el tema, por ejemplo... Eh, de la comercialización, se nos va muy arriba el cáñamo todavía en la comercialización, arriba del 20% de la construcción tradicional, entonces sí es viable, pero no, no va a ser muy fácil que se implemente a, a nivel industrial, a nivel a, empresarial, a nivel eh, macro, va a ser muy difícil, pero sí va, va a tener otros muchísimos usos. Otro de los usos que también se investigaron, se les voy a poner el artículo acá abajo en los mensajes. Eh, otro de los usos es el tema de la fitorremediación. Descubrieron más especies que tienen mejor rendimiento en la fitorremediación. Descubrieron más especies que, que, no, tienen que, ser, que no tienen que ser cíclicas, que no tienen que ser... Eh, que tenga tres cosechas al año o dos cosechas al año que no esté requiriendo como por ejemplo como el maíz, altos niveles de nitrógeno sino otro tipo de especies que sí pueden eh, que, que dañan menos y contribuyen más al tema de la fitorremediación. vamos a dejar por acá abajo el el link de este artículo y hoy nada más les quería comentar, nosotros vamos a leer los mensajes que van llegando eh, Gabriel, buenas, buenas, buenas hola a todos, todos los que van llegando Recuerden que si quieren un lugar presencial o que si quieren estar directamente en este primer congreso de, de, de medicina y agroindustria del cáñamo en Mérida con nuestros amigos de Canasur, con Amercán, con el Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos, con Grupo Canamich, con su servidor Pablo Luna y también vamos a estar pues dando conferencias, va a... Ya tienen confirmada la presencia de algunos senadores que poco a poco Nuestros amigos de Canasur nos han, van a ir revelando quiénes son estos participantes Y vamos a elaborar un documento que vamos a entregar eh, pues a estos legisladores Para que de algún modo nosotros logremos contribuir a esta nueva legislación que se está dando Así es de que, pues, esperen ese momento Si tú quieres convivir con todas estas personalidades Con la doctora Mirna, que son los fundadores de Ametcan Con el doctor Rubén Pagasa eh, considero Torres del Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos Si quieren ustedes ir con nuestros amigos de Canasur Y ver cómo lo han estado haciendo paso a paso sus organizaciones Cómo han estado eh, pues de algún modo avanzando en todos los temas industriales Pero al mismo tiempo apartándonos del tema recreativo Apartándonos de los temas eh, de THC que todavía en muchos niveles pues son eh, de algún modo ilegales, cuando son en altas concentraciones, arriba del 3% todavía, la legislación está todavía muy eh, mocha, todavía, eh, eh, todavía faltan muchas cosas para que podamos hacerlo de manera industrial ya de y comercial, ya de forma personal y de uso eh, de autoconsumo, pues ya existen muchas modalidades, una de ellas es el permiso de autoconsumo, este, que te lo debe de otorgar la cofepris pero ya para todos los temas de comercialización, pues sí, no nosotros no nos estamos metiendo absolutamente nada del tema recreativo. Así es de que si quieren estar en este congreso, vayan ahí escribiendo, pongan un mensaje acá abajo. Quiero estar en el congreso. Les vamos a dar unas entradas completamente gratis a todas las personas que están viendo este programa en, eh, en este canal que es eh, Comunidad Pablo Luna. Y pues es cuanto. Si tienen alguna pregunta, vamos a contestarlas. Si ¿Sí? no, vamos a vernos hasta mañana porque ya recuerden que faltan 22 días para este primer congreso, donde también voy a presentar mi libro, ¿eh? ya va a ser, voy a presentar ahí mi libro, ya les voy a adelantar un poquito, hablamos sobre la conspiración de, de, de, de, de Canamich, sobre todo lo que ha estado haciendo, sobre todo lo que no ha estado haciendo, porque también hay muchas cosas que nos atribuyen que no, que, que no hemos estado haciendo, y pues en, el, en ese libro vamos a ir dando pues, toda la metodología, vamos a estar dándoles toda la información de cómo está el mapa global de la marihuana, en todos sus niveles, industrial, medicinal, recreativo, en todos los países que ya se ha legislado, en qué niveles se ha legislado en cada país, exclusivamente hay un capítulo completo donde hablamos de México, todas las asociaciones, todos los grupos, todos los activistas, autocultivadores, copas canábicas, empresas, eh, infinidad de, de, de figuras que están... Eh, protagonizando esta regulación, ahí van a venir todos, va a venir un mapa de todo lo que está pasando en México, con todo lo que tiene que ver con el cáñamo, con la industria, las empresas a nivel global, va a venir tu, cómo puedes hacer un plan de negocios, así es de que va a ser un libro muy completo, entonces, pues espérenlo, vamos a estar eh, ahí presentando el libro en este primer congreso del cáñamo, del cáñamo industrial, de medicina y agroindustria del cannabis, así es de que Estamos en pie al orden, mis estimados. Nos vemos en la próxima. Recuerden que vamos a estar haciendo lives todos los días. Faltan 22 días. A ver, aquí ya dice Santiago José Campo. Yo quiero ir al evento donde será la presentación de tu libro. Ok, Santiago Fonseca va a ser en el primer congreso de medicina y agroindustria del cáñamo industrial, mi querido hermano, va a ser en Mérida, Yucatán, el día 19 de noviembre en el Salón Libanés. Va a estar ni más ni menos que el doctor Rubén Pagasa, que es especialista eh, en medicina canábica, estudió en, eh, en Israel. Va a estar la doctora Mirna, que es también una de las pioneras en todo lo que tiene que ver con educación canábica. Con Amedcan, junto con el doctor Rubén Pagasa, van a estar todos nuestros amigos de Canasur, así es de que va a haber una gran variedad de, de emprendedores y emprendedoras, así es de que ahí vamos a presentar el libro, lo vamos a presentar y ahí pues vamos a estar conviviendo con todas estas personas, así es de que hermano, pues allá te esperamos. y Buenas noches, buenas noches a todos los que van llegando. Ayer, ya, ya, ya vamos a hacer los videos así como de unos 10 minutos, pero ayer nos quedamos, que Como unos 23 minutos, ¿no? Más o menos así estaba revisando el video. Así es de que... Pues estén atentos, ¿eh? Ya, ya estoy revisando acá los mensajes. Pues bueno... Es cuanto, eh, ya saben, estoy en pie al orden, nos vemos hasta la próxima, les mando un fuerte abrazo y esperen la presentación del libro. Vámonos.